Uh, casi trip me encanta en esta parte. Es como en la escena de la primera película. Sí, tenés razón. En el episodio 1 no aparece mucho, pero la rompe. Sí, no. Bueno, pero me refiero a la primera película de la saga. Por eso, el episodio 1, la amenaza fantasma. No, me refiero a una nueva esperanza. Sí, pero ese es el episodio 4. Ya sé. Pero me refiero a la primera película que sacaron. Bueno, a ver, esa película se estrenó en el 1977. Por eso, la primera película. Pero no es la primera película cronológicamente. Ya sé, pero a eso no me refería. Ah, bueno. De igual las precuelas son mejores. ¿Qué? Usted se va a tener que arrepentir de lo que dijo. Y tú estás subestimando mi poder. Chicos, ¿qué están haciendo? Además, chicos, no sé por qué se pelean tanto, por qué tanto escándalo, si después de todo. Las secuelas son mejores.